La de esta chiquilla con el lío del canal y haciendo video y video lo que es una descarada, un estafador, una mentirosa bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recuérdate que te suscribirte a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo más y por aquí abajo, así que corre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 Busca el refresquito, las palomitas y el juguito Que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad Como bien lo saben, me fui de viaje Y me fui de vacaciones Me fui por tres semanas, mis amores Y estuve invitada por varias casas de moda Que ustedes saben que ahí yo gasto mucho money money guaniquiqui Nuestra primera parada, Marruecos Un lugar así, bien distinto a lo que estamos acostumbrados a ver Como el Caribe, que ustedes siempre me ven en Punta Cana O como es en Europa, Marruecos mis amores queda totalmente al norte de África y ahí fue donde nos estuvo llevando Louis Vuitton les cuento que la llegada el avión y todo esto fuimos en el avión de mi papá y de verdad que el vuelo estuvo Super cool. La comida más o menos, no me gustó mucho el catering que estuvimos pidiendo esta vez Estuvimos viajando con mi perrita Marí Y también vino mi hermana y mi cuñado Que normalmente ellos vienen con nosotros en algunos viajes Pero casi siempre somos mami, papi, el pushy y yo Estuvimos quedándonos en el Hotel Royal Mansour Que es el hotel del rey de Marruecos, mis amores El hotel es hermoso Les cuento que cada habitación es una villa Ellos le llamaban Ria mismo. Son unas casas como en forma de edificios bien oscuras bien oscuras mis amores se nos hacía bastante difícil encontrar las cosas sobre todo dentro de los cuartos ellos no usan muchas ventanas me estuvieron explicando que la arquitectura allá en marruecos es diferente porque allá no llegó la luz hasta muy muy muy tarde así que ellos se acostumbraron a alumbrar todo con velas y como que no hacían eh, muchas ventanas y lo que hacían era que en el medio de las casas tenían estos patios interiores así que eso me Pareció súper interesante el primer día, mis amores. Si no mal recuerdo, creo que nos fuimos de compras o algo así. Ustedes saben que uno siempre tiene que llegar shopping, shopping, wanikiki a gastar. Así que nos fuimos de compra. En el segundo día, ellos habían preparado un oasis. Si sí les digo que me dio un poco como de miedo el camino, porque yo veía que era arena para la derecha, arena para la izquierda, arena para la derecha, arena para la izquierda, y yo no veía el oasis ese por ningún lado. Y hubo un momento que yo casi que me quería echar para atrás. Respiré, me concentré y seguí. Y de verdad que valió muchísimo la pena, mis amores. Louis Vuitton había preparado todo temáticamente con toallas de Louis Vuitton, con los cojines de Louis Vuitton, o sea. Todo un espectáculo para pasarla súper bien, con una piscina, té, merienda, había de todo. La pasamos divinamente. Ah, cabe destacar que cuando llegamos a nuestras habitaciones, al RIAD en Louis Vuitton, nos tenían todos estos regalos: eh, toallas, cojines, a Puchi le tenían una, una maletita, a mí me tenían una mochilita de estas que yo me cuelgo en la mano. O sea, tenían muchísimos regalos para nosotros. Estuvimos también pasando por La Mamomia, que es un hotel muy famoso allá. De hecho, creo que la película Inventing Anna se firmó una parte, la filmaron ahí, ahí tuvimos Estuvimos teniendo un almuerzo, hicimos unas compritas en Cristian Diop Ustedes saben que uno siempre pacotillero hasta la muerte Y de ahí, mis amores, tuvimos la exposición de lo que era la joyería de Louis Vuitton Y estuvimos viendo piezas increíbles, relojes que costaban 300 mil dólares Piezas de más de un millón de dólares, de verdad que cada pieza era más interesante que la otra también fuimos a lo que era la medina mis amores a perdernos un poquitico por ahí esto es algo muy común allá en, en marruecos es como un lugar donde venden muchas cosas un súper mega mercado gigante gigante gigante gigante fuimos a un palacio también o sea la pasamos divinamente pero lo mejor lo mejor lo mejor fue la última noche en louis vuitton mis amores ellos estuvieron haciendo una cena una gala en el óper de, de marrakech y tiraron la casa por la ventana literalmente nos estaba esperando una cantidad de artistas tocando unos instrumentos rarísimos mujeres bailando y cantando cuando uno caminaba del del techo del hotel había mujeres tirando pétalos de rosa No les puedo explicar O sea, ellos se la tiraron totalmente nos recibieron con lo que es normalmente Como ellos reciben en sus casas allá Leche y dátiles Y para culminar nos trajeron a Kylie Minogue Mis amores, de verdad que eso fue ya como que la Sherry on top eso estuvo demasiado increíble. Bailamos, gritamos, hicimos de todo. El caso es que ahí se termina nuestra primera aventura, mis amores. Y nos vamos para París. Llegando a París, mis amores, nos estamos quedando en el Hotel Ritz. Estamos invitados por Chanel. Y en Chanel nos tenían... Yo no sé por qué a Chanel le ha dado por regalar nuestra cantidad de piedras. Una piedra así, otra piedra así. Muchas piedras. Yo sé que Coco Chanel era muy no sé, astróloga, yo creo que le gustaba todo este tipo de cosas. Y bueno, nos regalaron muchas piedras, perfumes de Chanel también y nos llevaron al apartamento de Gabriel Coco Chanel, un apartamento que ella tenía donde ella pasaba el día entero ahí. Ella recibía ahí a sus amistades. Ella tenía un chef ahí y aparte de eso también tenía un butler. ¿Cómo se dice butler? Un mayordomo, ¿no? Tenía un mayordomo. Y nos contaron algo súper interesante y es que Coco Chanel ahí recibió a Liv Taylor y Liv Taylor el día siguiente iba a conocer a la reina Isabel y estaba muy nerviosa y Coco Chanel le dijo, Liv, tú no tienes por qué estar nerviosa, no se te olvide que la reina Isabel va a conocer a Liv Taylor y es como ese mensaje de que debemos creer en nosotros porque nosotros también somos importantes así que se me quedó ese mensaje de ella y me gustó muchísimo esa anécdota les cuento que el apartamento la escalera está llena de espejo y es que Coco Chanel se escondía ahí en esa escalera para cuando en el segundo piso pasaba la pasarela ella veía como tenía espejo 360 ella podía ver la reacción de cada persona y podía saber si la colección estaba gustando o era un total feo la mujer era un brain. en parís mis amores eh, fuimos a comer a un restaurante que se llama lulu súper que famoso con la vista a la, a la torre eiffel eso estuvo genial eh, de ahí fuimos al show de las joyas de Coco Chanel, mis amores un lugar muy oscuro muy oscuro porque ellos querían similar lo que había pasado si no mal recuerdo, igual lo vamos a poner aquí en pantalla creo que fue en el 1932 cuando Coco expone sus primeras joyas y ellos querían hacer lo mismo o sea, ellos querían imitar esa misma noche de lo que había pasado ese día entonces lo hicieron en un lugar muy oscuro estaban todas las prendas que Obviamente no se vendieron en aquel momento Y que estaban en el archivo de Chanel Y nuevas prendas inspiradas en esa colección De ella Cuando tú llegabas, eh, había Un juego de eso yo no sé cómo se llama en su país Yo tampoco sé cómo se llama en el mío, pero es el juego este Que tú pones en el piso con una tiza Un, 2, 3, 4, 5, entonces tiras como algo Y tienes que ir cayendo en los números Así, y es que Coco Chanel Mis amores, era huérfana y eso era Un juego que ella hacía en el Orfanato, entonces hicieron ese, Eso ahí, también Pusieron parte de su apartamento El que habíamos visitado el día anterior También lo pusieron ahí Eso estuvo hermoso, hermoso, hermoso Al otro día, mis amores Fue el show de Chanel Y yo había contratado un fotógrafo Para tomarme unas fotos antes Y literalmente me estaba tomando fotos por el Ritz Y cuando estaba en una calle Me pasa por al lado Chris Appleton Y yo me quedé como que ¿Eh? Y le dije, ¿Chris? Literalmente, estas fueron mis palabras, Chris, y él me dijo, hey, y le dije, oh, I love your work. Le dije, amo tu trabajo, y me dijo, ok, gracias, tengo un buen día. Súper serio, súper seco. O sea, todo lo que quizás yo lo tenía, literalmente no le pedí una foto, no fui como que la fan esta de que... Ah. Solamente le dije, I love your work, y él súper seco, súper serio, no sé, pensé que era otro tipo de persona Pero bueno, era así Estando en mi hotel también, mis amores Estaba caminando por el pasillo del Ritz Y de momento sentí una gritadera horrible Y es que en ese momento estaba pasando Emma Watson Me pasó por al lado, así Ustedes se pueden imaginar el nivel de temblores que yo sentí Porque a Emma sí le hubiera pedido una foto Pero ella estaba tan sencilla con un tischercito y un jean O sea, nada que ver, tranquilita Y por ahí mismo entró Ana Winston, mis amores, y por ahí mismo entró Kim Kardashian, o sea, fue como que un terremoto de gente que empezó a entrar uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro Y era como que de verdad toda esta gente me está pasando a mí por al lado, sí, sí me está pasando por al lado Yo logré, mis amores, probarme toda la ropa que a mí me gustó, que yo había visto en la mañana, o sea, increíble A mí me parecía que yo estaba en una película o algo así porque yo acababa de ver a las 10 de la mañana ese vestido y a las 3 de la tarde ya yo lo tenía puesto. El único que había en el mundo lo tenía puesto yo en ese momento. Yo no me lo podía creer. Eh, fue uno de los momentos más así como que increíble que, wow, finalmente estuve en un show de Chanel, estuve en primera fila, ahí lo viví y lo viví al 100% porque tuve la experiencia después de probarme toda esta ropa. De ahí hice mi encargo, obviamente, de las cosas que, que me voy a pedir. Y era el momento, mis amores, de irnos a la Plaza Atené con Dior. Dior me estuvo invitando a quedarme en el Hotel Plaza Atené. A mí, en lo particular, no me gustó para nada el Hotel Plaza Atené. Creo que es muy bonito, pero es viejo. Eh, le falta calidad, en mi parecer. Eh, no, no, creo que, no, no creo que es el hotel en donde yo me volviera a quedar definitivamente eh, Dior ahí me invitó a ver el show de ellos ese día creo que me vestí como de una colegiala eh, estaba increíble el show, mis amores en el show sí pude ver a Zoe Saldana en el show de Dior sí había bastantes celebridades que sí pude ver y pude como que callar eso sí estuvo muy bueno eh, de ahí, mis amores, fuimos para la gala en la noche la gala estuvo increíble lo hicieron en el Petit Palace el Petit Palace yo había estado anteriormente con Gucci y estaba hermoso, hermoso, hermoso la mejor mantequilla que me comí en todo el viaje me la comí ahí me encantó, me encantó, me encantó la comida, todo estuvo divino, divino y al otro día pude ver la ropa también que había modelado estoy un poco dividida, me gustó mucho Dior, me gustó mucho Chanel pero los precios de Chanel increíblemente los encontré mejor que los precios de Dior al otro día mis amores pasó algo horrible eh... Juan, mi hermana, mi cuñado y yo nos vamos a un wine tasting y mami y papi se retiran al hotel como a las 4 de la tarde. Yo regreso al hotel a las 7 de la noche a encontrarme a mi mamá trancada en el baño. Mami Lover se quedó trancada en el baño dos horas, mis amores. Y bueno, van a ver las imágenes, literalmente le cayó a golpe a la puerta, van a ver las marcas de las uñas en la puerta, ella rompió la... La cosa de la alarma que uno llama estaba totalmente rota, o sea, nada funcionaba. A esa hora tuvieron que venir eh, mami es claustrofóbica, así que tuvimos que llamar al médico, vinieron dos médicos. Se formó un revolú grande, mami no se calmaba. Es el momento más estresante que vivimos en, en todo el viaje. Eso tenía un llavín arriba y un cerrojo abajo. Cierro la puerta y cuando cierro, ¿qué hago? Me quedé con el llavín en la mano y yo, ¡ay! ¿Qué es esto, muchachos, ¿quién te dice a ti que estoy poniendo yo el llavín para poder abrir, ¿no? y, y abrir la puerta a ver qué pasó, y el pinchito de adentro se echó para afuera entonces ya, ya no servía yo ahí trancado di golpe, di golpe